Horóscopo de Aries para hoy, 21 de marzo de 2018. Conocerás algunas personas distintas a cualquiera que hayas encontrado en tu pequeño mundo. El tipo de individuos que no solo no piensan como tú, pero que pueden mostrarte un lado de la vida que nunca has visto antes. Será como si fueras un abogado y pasaras todo el día deambulando entre los trabajadores de un circo. La energía astral te ruega que te abras a nuevas experiencias.